eh, como verán tenemos en diferentes marcas, marcas de Phoenix, Shimano, Okuma, Marine Sport, Daiwa, Caster, Agu eh, Tech, por ejemplo Tenemos algunas marcas más, no las tenemos acá, pero para que vean un poco de variedad en tamaños, en diseños eh, Algunos de un roleman, de dos rolemanes, tres rolemanes, eso se va viendo depende del modelo Pero felicito que son super ideales, super livianos, buena calidad eh, para la pesca del pejerrey que ahora estamos en plena temporada así que bueno cualquier cosa nos escriben, nos consultan si buscan algún modelo en particular algún tamaño en particular y lo sabemos asesorar de la mejor manera así que bueno guardamos un tizio